Pequeño incidente, Pedro Alfonso quiso ser jugar a Olivia y le salió mal. Pedro Alfonso demostró que a pesar de su edad, siempre tiene la capacidad de divertirse como un niño. Eso quedó claro, sin embargo, también nos dimos cuenta de que conserva la inocencia de los más pequeños quienes no pueden prevenir que algo puede salir mal. El productor goza de un gran sentido del humor, y lo pone en práctica con sus hijos, a quien hace jugar y a la vez con quienes se divierte muchísimo. Ya nos mostró su mujer, Paula Chávez, en una ocasión que habían alquilado un castillo inflable y era el actor quien más aprovechaba para saltar. Ahora, otra genial idea llegó a la cabeza de Pedro, cuando encontró un objeto y se le ocurrió usarlo para hacer reír a su hija, Olivia. Sin embargo, la pícara broma no salió como lo esperaba, y terminó accidentado. Me encontré con esto, una base de goma, y me parecía gracioso hacerle un chiste a Oli. El tema es que me lo puse en la frente. Como diciendo acá se dejan las llaves. Yaoli no le pareció muy gracioso, mucha bola no me dio. El resultado es este, explicó el famoso a sus seguidores a través de videos en Instagram Stories. De fondo, ya al ver la frente de Pedro marcada por la goma. Se escucha la risa constante de la conductora de Baqueo Argentina, quien no se perdió el insólito momento. No puedo más. Todo por mis hijos, escribió Paul en una graciosa foto que subió de Alfonso. La intención es lo que vale.